Vamos a hablar de este tema con Alejandro Einstos, que es profesor de la UBA, coordinador de energía de la Fundación Alem, los subsidios del Estado a la energía, al transporte y al agua. Alejandro Néstor Zula, buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo estás Néstor? Muy bien. Bueno, ¿cuál es el camino de los subsidios o de la pérdida de los subsidios? ¿Qué va a ocurrir, qué está ocurriendo, cuánto se perdió, cuánto se va a perder en los próximos meses? Bueno, el... El gobierno con esta nueva administración del equipo económico eh, ha decidido enfrentar el problema de los subsidios digamos, más por más por necesidad que por convicción. Eh, el acuerdo con el Fondo Monetario tiene a los subsidios en el centro de la discusión fiscal, eh, que, es, que es crucial en, la, en, la, en, el, en este acuerdo. Y bueno, hay un, un compromiso muy firme. De, de reducción de subsidios para este año, de casi medio punto de producto. Eh, y estos últimos aumentos van en línea con los compromisos de la cuarta revisión que se tuvo en el mes de marzo, que preveía la quita total de los subsidios al nivel 1, es decir, al nivel de los altos ingresos, es aproximadamente entre el 30 y el 35% de la población, y una recomposición eh, parcial de los usuarios residenciales, de los usuarios comerciales, perdón en un cronograma que empieza, empezó ahora con un aumento del 30% para los usuarios que decía, no residenciales y que sigue hasta octubre en dos escalones más de aumento. Eh, esta política de recomposición de las tarifas, digamos, o de reducción de los subsidios, como lo queramos ver, le permitió al gobierno una reducción en términos reales de los subsidios de casi un 20% en el primer trimestre eh, y eso me parece que es un dato positivo en el marco de una situación económica muy compleja que necesita un ajuste rápido de las puestas fiscales y que corrige en parte, digamos, una muy mala política de este propio gobierno al principio de, de su gestión, ayer en diciembre del 2019, cuando no había guerra, cuando no existía la pandemia, de haber congelado las tarifas en un contexto de inflación alta que generó, si vos querés, el mismo problema, casi el mismo problema de, de atraso tarifario que se había generado entre los, en, en tres años mm. pero que se habían generado en, en, en casi 12 años, entre el 2003 y el 2015. Sí, Alejandro, necesitamos, eh, por favor, que hables un poquito más alto. ¿Sí? sí, ¿cómo no? Ahí está, ahí ¿no? se escucha mucho mejor. Ahora, este, digo, es un momento social delicado para quitar subsidios, ¿no es cierto? Con aumentos que no paran de, alimentos que no paran de subir de precio, eh, con una inflación que supera el 100% anual, eh, uh -huh. eh, sobre todo, lo que más aumenta son los alimentos, justamente, de lo uno, que uno no puede prescindir, porque quizás puede meter el, el, no sé, el celular en un cajón y decir no lo toco más, la tarjeta de crédito no la toco más, pero prescindir de los alimentos es imposible. Entonces justo viene la caída de subsidios por pedido del FMI en plena suba del precio de los alimentos. Ahí, ahí se genera un combo social muy complicado. Sí, yo, ahí si me permitís yo, yo, yo corregir, Es así como vos decís, aumenta, hay, un, hay, un, hay un proceso de inflación muy complicado que afecta principalmente el ingreso, nuestro ingreso, eh, los ingresos reales de todos nosotros, eh, que están en mínimos históricos. Digamos, este proceso de inflación nos ha comido los ingresos a todos los argentinos. Y, y como vos bien decís, corregir las tarifas con alta inflación y con salarios reales deprimidos, digamos es la primera vez que se tiene registro de que se, se esté entrando en un, en, en un proceso de, esta, de estas características. Entonces, si bien sí. eh, vos tenés eh, la recomposición de las tarifas en, en lo que serían los niveles altos, que serían familias que ganan más de 670 mil pesos, ¿se escucha ahí? se escucha, Sí, se, sí, escucha, sí, se bien? escucha bien, sí, sí, sí. Lo que hay un poquito de, de, de, de ida y vuelta con la señal, no sé si está cerca de alguna ventana, algo que te dé un poquito más de señal, porque en sí, algún sí. puntito se entrecorta. Ajá. Eh, bueno, no, lo, que, lo que te decía es eh, que si bien los aumentos se dan en, en, en niveles de ingresos altos, te enfrentas con dos problemas. El primero es la identificación de esas familias. Es difícil creer que el 35% de la Argentina gane casi 700 mil pesos. Eh, y, el, y el segundo es el, el peso de las tarifas en los salarios, Mira. Eh, si bien el, los niveles 2 que es la tarifa social y el nivel 3 es la tarifa de ingresos medios no ha tenido aumentos o prácticamente no ha tenido aumentos en estos últimos anuncios el peso de la tarifa en los salarios es alto entonces y, y, y se nota cuando llegan las facturas y, y este, ...y cuesta pagarlas, entonces al promedio de la población le cuesta pagar. Entonces, claro. eh, digamos, hay dos factores, de acá para adelante hay dos factores... ...que yo creo son determinantes a la hora de analizar el tema de los subsidios... ...del recorte de los subsidios y el aumento de las tarifas... ...que es este el peso de la tarifa en los salarios, ahora por segmento... ...con segmentación que ha hecho el gobierno... Y segundo, la velocidad de la Son esas dos variables que va a haber que, digamos, calibrar al momento de implementar, digamos, en manos de, digamos, la próxima administración, porque yo creo que el, el gobierno, digamos, lo que, lo que estamos viendo son los últimos ajustes, digamos, de tarifas antes del proceso electoral. Sí. Eh, este, el tema va a quedar en manos del próximo gobierno no importa el color político que sea uh -huh. y yo creo que la solución va a pasar por esos por esas dos variables el peso de las tarifas en los salarios y la velocidad a la, a la que se haga esa recomposición sí eh, ahora eh, eh, Alejandro la la suba de tarifas va a ser constante a medida que vayan cayendo los y eh, claro lógicamente a medida que vayan cayendo los subsidios, van a ir subiendo las tarifas. ¿Este proceso en algún momento va a tener un punto de equilibrio, ¿De decir, bueno, subsidio hasta acá, o, o, o, el, o el fin último es decir, no subsidio más? Vamos todos a tarifa claro, plena. No, no necesariamente todo pasa por la aumentar las tarifas, también sí. pasa por la reducción de los costos de la energía que, que vos consumís. Y estacionalmente hay momentos en el año donde la energía es más barata. Entonces eh, eh, podemos ver un alivio. Nosotros estamos entrando en el invierno donde hay un pico de consumo y la energía es, sí. es el momento más caro de la energía del año. Sí. Sí. Entonces los subsidios aumentan. Cuando pasa el invierno los subsidios bajan, no por las tarifas sino por los costos. Sí. Eh, ahora, respondiendo a la segunda parte de tu pregunta, mira, ¿no, es, ¿no va a ser posible resolver el problema de las tarifas y de los subsidios con una inflación? Sí con una inflación alta, digamos, vos siempre corres de atrás. Claro. Una condición necesaria e imprescindible para resolver el tema de los subsidios es, es, es eh, digamos, terminar con el problema de la inflación claro. eh, o, o estabilizar la economía. No vas a encontrar un problema, es, es casi imposible solucionar el problema tarifario eh, con una inflación de tres dígitos. Es una variable más en todo un desarreglo. Inflación, sí. caída de salarios, suba del Así precio, es. suba del precio de los alimentos, suba o duplicación del precio de los alquileres. Eh, digamos, en todo ese cóctel, en toda esa revolución, ¿no? uh -huh. revolución negativa, está metido también el precio de la energía y las tarifas de energía. digamos Si no se ordena todo, no se puede ordenar una parte. Exactamente. Y vos lo que estás haciendo, lo que estás tratando el gobierno de hacer ahora... Es de eh, ordenar un poquito esta variable que depende de él uh -huh. eh, y corregir lo que los economistas llamamos los pre el pre precios relativos. ¿no? Claro, eh, precios eh, relativos. Uh -huh. este, porque el precio que está trazado en una inflación que es, cuyos precios están creciendo arriba del 100. ¿no? Perfecto, perfecto. Bueno, Alejandro Ainstos, profesor de la UBA, coordinador de energía de la Fundación Alem, muchísimas gracias. ¿eh? Gracias a vos, un abrazo. Buen fin gracias. de semana, muchas gracias. Sí, bueno, bueno.